Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección Bronca. ¿Saben por qué? Estoy recontra, repodrido de la tilinguería absurda de los círculos llamados intelectuales de la literatura argentina. Hay una institución muy famosa, eh, centenaria institución. A mí ya, yo, ya yo estoy harto de recibir noticias de este tipo, pero cuando me tocan a mi gente, ahí me, sale, me saco de las casillas. Hay un libro excelente, este libro, que trabajó Graciela Amalfi, a ver si la niña de directora si lo toma bien la cámara, enterito, ¿eh? que se titula Las aventuras de Cata y su abuela Lili. ¿Eh? Graciela Amalfi, es con ilustraciones de Alejandra Romero, es un, un primor. Resulta que, me cuenta Graciela, por, por alguna cuestión, digamos, de esas cosas de, de, de pasillo, de corredores, eh, se entera de que no ganó un premio muy importante debido a que un par de jurados que estaban eh, compulsando todo esto le dicen que los cuentos tienen mucha violencia. Mire, yo realmente, a mí esta, esta hipocresía, esta sociedad de mierda que nos tocó vivir, eh, esta, esta maldita, maldita manipulación de cerebros que el nuevo orden mundial está acometiendo con todo éxito en los llamados incluso intelectuales, no les hacen ver, por ejemplo, que la literatura infantil no es que esté llena de violencia, está llena de vida. Y los cuentos de Graciela están llenos de vida. La buena literatura, ya sea infantil o para gente grande, está llena de cuestiones humanas y también de cuestiones inhumanas. Porque si no hay un malo, como estos malos que lo que le hicieron a Graciela, si no hay un malo, el cuento no camina. El cuento no va ni para atrás ni para adelante. ¿eh? Entonces, hay gente que confunde violencia con fuerza. Cuando una persona necesita defenderse, aplica la fuerza. ¿Me explico? La violencia en ese sentido se llama fuerza. San Martín no fue un violento. ¿Me explico? Fue un tipo que aplicó la fuerza para poder libertar América. Esa es la realidad de la cuestión. ¿Pero qué pasa? Parece que a los chicos hay que cuidarlo, ¿no es cierto? Bueno, mientras tanto, esta misma gente es la que apoya estos planes de mierda que bajan del ministerio, que además bajan del nuevo orden mundial, para hacerlos pelota a los chicos. Por ejemplo, los baños que van a ser de chicos y de chicas. Eso ya en Estados Unidos está. Eso no es violencia contra los chicos. Fomentar la transexualidad en los chicos no es violencia. Mostrar como un pobre chiquito ya está ganada su alma por el nuevo orden mundial que lo único que quiere hacer es separarnos como personas, disociarnos diabólicamente como personas, eso no es violencia. Miren muchachos, Tinelli no es violencia, por ejemplo, ¿eh? que tanto se llena la boca de la mujer y que ni una menos, no estamos usando a la mujer como objeto simplemente, no es violencia eso. Entonces, déjense de joder, señores. Y a ustedes este programa saben para qué les sirve. Para saber una cosa. No arruguen, muchachos. Ustedes que están escribiendo, no arruguen. Los temas que se les cante pueden tocar. Tóquenos, por supuesto, bien. Y, y para el bien. ¿eh? No fomentando la maldad. Graciela no fomenta la violencia. Graciela fomenta el bien. Y eso, el que no lo entiende, es un perfecto pelotudo. No está, pero, pero, ¿no está, claro. Hasta pronto, amigos. Chao. Pongan like, apoyen esto porque nos están comiendo el alma. Eso es lo terrible. Chao.